Google ha creado polémica. El algoritmo de Google siempre crea un montón de dudas a su alrededor. Cómo funciona, para qué sirve, es la tercera vez en este año 2019 que Google anuncia un cambio en su algoritmo. ¿Qué está pasando? Hola, soy Vicky y en el brutal Like de hoy os voy a contar cómo os puede afectar este cambio de algoritmo en vuestro posicionamiento. Aunque no lo creas, el algoritmo de Google está cambiando constantemente. Siempre están intentando evolucionar y mejorar para adaptarse y seguir siendo los mejores. El anuncio del cambio de algoritmo se hizo oficial a través de la cuenta de Twitter de Google el 24 de septiembre. Este anuncio se hizo a nivel mundial y en España no nos libramos. Este cambio de algoritmo principalmente se centra en la estrategia de SEO. Es decir, tu posicionamiento puede mejorar o empeorar. 1. ¿A quién va a afectar este cambio? Este cambio nos va a afectar a todos pero principalmente está centrado para beneficiar un poco a las páginas web más pequeñas pero que hacen un buen trabajo de posicionamiento. Esta polémica viene porque a raíz de este cambio muchos sitios web han bajado en su posicionamiento Google en su página para webmaster explica este cambio de esta manera. Imagínate que tú en el año 2015 por ejemplo creas una lista con las 100 mejores películas obviamente ahora en 2019 esa lista habrá cambiado. La que estaba en ese momento en el número 1 ahora puede estar en el número 15 porque han aparecido películas nuevas que han avanzado en la lista. Pues bien, lo mismo pasa con estas páginas web. Si no cambiasen esos algoritmos seguirían siempre apareciendo las mismas páginas y quizás algunas páginas que están haciendo un buen trabajo y que tienen contenido más actualizado no aparecerían y no recibirían visitas. Dos, ¿qué puedes hacer para mantener tu posicionamiento? Google va a estar constantemente cambiando, evolucionando, cambiando los algoritmos por lo que es importante que sigas cuidando tu posicionamiento sin pensar si va a haber cambios, si te va a afectar o si no te va a afectar. Tú tienes que hacer un buen trabajo igualmente. Te voy a dar cuatro tips que a Google le interesa a la hora de posicionar tu página web. Primero, crea contenido de calidad. Como todo lo que abarca cualquier rama del marketing o, en realidad, cualquier aspecto de la vida, tienes que crear contenido de calidad, contar cosas interesantes, pensar en lo que le interesa a tus usuarios. No vale con pensar solo en esta es la palabra clave que me interesa, estas son las imágenes que van a posicionar mejor. Si consigues que tu página esté muy bien posicionada porque has elegido bien las palabras clave, has nombrado muy bien a las imágenes, pero realmente los usuarios a la hora de leer tu contenido no tienen un contenido interesante, se van a salir y eso no te va a servir para para nada. 2. Ofrece una buena experiencia al usuario. Tienes que hacerte preguntas como ¿Es una página web de confianza? ¿Tiene errores? Muchas veces los errores pueden ser cosas muy tontas como una palabra mal escrita o una falta de ortografía. ¿Qué va a hacer que el lector se desconecte de la lectura y no continúe en tu página web? ¿Confiarías tú en la página web que estás ofreciendo? ¿Te interesaría el contenido que estás mostrando? 3 diseño y producción. Hemos hablado de la calidad de los contenidos, de la experiencia del usuario, pero también es muy importante la estética. Tiene que ser algo que llame la atención de los lectores, tiene que ser algo atractivo. Tienes que tener muy en cuenta los tiempos de carga de la página. No puedes tener una página web que tarde 30 segundos en cargarse porque la gente va a desconectar y va a abandonar la página antes de verla. Ten mucho cuidado con los anuncios y con los links. Está bien poner anuncios, pero no en exceso, porque al final el usuario se va a cansar y se va a ir de la página. Sí que es interesante que pongas links internos que te lleven a otros artículos de tu página web que puedan estar relacionados. Y la estética. Juega con las imágenes, añade vídeos, controla muy bien los espacios, resalta las cosas importantes en negrita... Separa los títulos con diferentes tamaños y colores. Haz una lectura amena. 4. Observa a tus competidores. Tienes que analizar qué te diferencia frente a los competidores, qué les puedes ofrecer que ellos no. Un buen análisis de tus competidores pueden darte pistas de lo que les interesa a los usuarios. 3 qué tipos de algoritmo de Google existen. Seguro que muchos de estos nombres os suenan, pero realmente igual no sabéis para qué sirven cada uno de ellos. Os os voy a explicar a continuación. El algoritmo de Google Panda se centra en priorizar el contenido. Como os he contado antes, el contenido es algo esencial y este algoritmo se encarga de darle más visibilidad a las webs que tienen un contenido de calidad. El algoritmo de Google Penguin penaliza a los enlaces malos, fraudulentos o engañosos. Google Colibri se centra en penalizar las las páginas con un gran tiempo de carga como os he explicado antes si vuestra página web tarda varios segundos en cargarse los usuarios van a perder el interés y la van a abandonar una buena forma de ahorrar tiempo de carga es comprimiendo tus imágenes recuerda que tus imágenes pesen menos de 100k tienes un montón de compresores online y además gratis os enseñamos cómo comprimirlas con TinyPNG. png en este tutorial de aquí. Pigeon, Pigeon prioriza las búsquedas locales. Esto te interesa, por ejemplo, si tienes un negocio local y solo quieres que te visiten gente de esa localidad que vaya a comprar tus productos. Y por último, Fred, Este algoritmo penaliza las páginas web que tienen mucha publicidad. Esto es súper importante. Está bien tener publicidad en tu página web, pero no abuses. Y esta ha sido toda mi explicación sobre el cambio en el algoritmo de Google. Si tienes cualquier duda o sugerencia, no dudes en contactar con nosotros. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal.